el coronavirus es precisamente la dificultad respiratoria yo me imagino que esa situación de duquesa los pacientes eh, hipocondríacos y sin tener que serlo que se han presentado de emergencia porque no pueden respirar fruto de esta situación yo creo que esto hay que cogerlo en serio porque lo de duquesa no se trata del coronavirus ¿eh? esto es una incapacidad que tienen las autoridades de saber manejar esa situación de este basurero que da pena o sea que esto es parte de una desgracia seria quemar un vertedero con todos esos productos químicos propios que producen y ahora en medio de esta realidad de esta pandemia todo aquel que vuela eso no crea que va a retirar bien o sea que hay que buscar una salida por eso yo sigo diciendo en la parte real estos gobiernos que nos han tocado a nosotros son incompetentes pero no, es, es, no por la incompetencia es porque son poco humanos y además les preocupa muy poco el país por ejemplo hoy Cumple 57 años la constitución planteada por Juan Bosch en los siete meses que le tocó ser gobierno en el 1963. Hoy deberían salir los periódicos alabando esa intención de Juan Bosch de una constitución tan avanzada para el momento, que fue Balaguer, tan pronto llegó Balaguer en el 66, esa constitución fue modificada en el acto. Me hubiese gustado ver un Gonzalo hoy, que creo que es del PLD, sí, es del PLD, repitiendo la frase de esa constitución, pero yo no sé que, que Gonzalo en su vida nunca se imaginaba, o se va a imaginar, que Juan Bosch escribió y modificó la constitución y no solamente Gonzalo, el mío Danilo está la pena que un partido creado por Juan Bosch que le gusta tanto salir en los periódicos y pagar espacio pagado, ¿por qué no pusieron hoy la modificación a la constitución, los conceptos más revolucionarios? porque no lo son de, no son famosistas, no, el PLD presente no tiene nada, ningún tipo de relación con los principios de Bos. Pues un día como hoy, hace 57 años de la intención de una reforma que le costó fue los elementos teóricos que le sirvieron a los más reaccionarios del país para, para motivar a Estados Unidos que Juan Bosch traía un comunismo tipo Cuba o cualquier país socialista. Y a Juan Bosch le dieron un golpe de Estado. Precisamente basándose en que habían conceptos teóricos como es la modificación de la constitución de que Juan Bosch era comunista y lo que me duele es que ahora el PLD, que le gustan los espacios pagados ¿por qué no pusieron hoy? a Gonzalo, a repetir frase de eso porque hasta Juan Bosch le tienen ellos miedo para identificarse con Juan Bosch porque cree que eso lo puede erudicar porque aún todavía quedan cultura trujillista y como Gonzalo no tiene en su mente hacer ningún tipo de revolución ni tiene en su mente hacer nada que se parezca a las intenciones de Juan Borre para qué carajo va a ser él? la va a citar un, un día hoy eh, Gonzalo prefiere que eso se quede se quede así Así de sencillo, señores. Vamos a seguir nuestro proyecto y miren qué noticia tan alentadora tenemos aquí. Miren aquí, qué noticia tan interesante. La noticia de que tenemos esperanza, de que esto va a mejorar y que esto pasará. Esta noticia de que aliviarían, anunciará otras medidas que aliviarán no, a los contribuyentes no es lo que yo quería, realmente. La noticia que yo quería publicar es esta, esta, esa vaina de los contribuyentes. Esto es un grupito que se beneficia. Es esta, esta es la que yo quiero. Eh, los datos sobre el virus son alentadores baja mortalidad recuerden lo que le vengo diciendo esto no es un problema de hablar bonito esto es un problema de realidad los numeritos igual que los peloteros quién es mejor de marichar y de pedro martínez no miren los numeritos entonces los numeritos dicen que ha mejorado la situación de la pandemia. Ahora, esta mejoría se torna peligrosa porque la gente, tú, lleves de, tú debes de llevarle aliento, pero la gente lo que hace es que multiplica, multiplica la indisciplina. Entonces, tú no te preguntas qué es mejor no darle la noticia de que hay mejoría porque en la medida en que tú le hablas hay un ching de mejoría la indisciplina sube porque en China y no me preocupa que ustedes sientan que repito mucho a China pero es los datos de China es lo que me hace repetir a China los datos confiables que China ha dado ya China lleva unos cuantos días sin coronavirus en la ciudad de Wuhan. Pero ahora es que los chinos están aplicando disciplina. Disciplina con los niños, disciplina con el vestido, disciplina, disciplina con la mascarilla. Ahora que están resolviendo el problema, ahora es que hay que aplicar disciplina. Y es, pero es que aquí la democracia no tiene instrumentos la democracia no aporta nada para que la gente, por educación, por principio, actúe como actúan los chinos. Para eso se necesita un socialismo. No podemos tenerle miedo al socialismo. No le vamos a coger miedo porque el socialismo de ahora, no es el que no hablaba a los americanos, de un socialismo ateo, anti antidios. Es una mentira. El socialismo no te quita la fe. El socialismo permite que tú sigas practicando tu fe. En China hay iglesia. En China hay iglesia evangélica, hay iglesia católica, pero algunas veces hay pastores evangélicos que se prestan a darle datos a la CIA y ya los chinos no es al pastor es a la, la, la, el trabajo que hace ese pastor a favor de Estados Unidos pero la prensa sale que los chinos están condenando la creación de iglesia evangélica, no, no, eso no es cierto una iglesia católica en China hay iglesia católica, en China hay iglesia evangélica si usted hace lo que tiene que hacer con respecto a la fe, usted no tiene problemas ni en China ni en Cuba. Y si no pregúntenle a Padre Moncho que vivió, Padre Moncho vivió en Cuba. No sé qué tiempo, pero el Padre Moncho vivió en Cuba. Y puede ser un testimonio de que en ninguno de esos países se impide la fe. O sea, que ya no nos vengan con el numerito. Que el comunismo impide la fe. No, eso no es cierto. El comunismo es algo que se parece. Se parece a Cristo. El comunismo es algo que se parece a Cristo. Inclusive, la historia reconciliada.